Perder el idioma implica perder los conocimientos tradicionales antiguos, los saberes, la memoria, perder el contenido del sentido, el sentir Mapuche se pierde. nunca yo he estado en una ceremonia mapuche que se haga en castellano porque no es, eh, no, no, no hay manera de articular el castellano con, es, con una ceremonia de esta naturaleza. Luchar por el idioma y por la cultura es una lucha hermosa porque es una lucha por nuestra, nuestra condición humana de ser humano, de ser humano sabio. El nacimiento empezó en el siglo XV. Es bajo eh, porque partimos del reconocimiento de que tenemos una política pública que tiene que ser mejorada y fortalecida desde el punto de vista de eh, la vitalización de la cultura teniendo presente que el lenguaje es parte de la cultura. La mayor parte de las lenguas indígenas del mundo están amenazadas y una muestra de ello es la situación latinoamericana donde el número de lenguas en peligro de extinción es altísimo. La lengua no es solo un medio de comunicación, la lengua es el espejo del alma. Dos votos en contra y 12 abstenciones. El proyecto ha sido aprobado. En mi pueblo se dice que uno no anda por casualidad eh, en la vida. Algo hace de que nos tengamos que juntar y son los espíritus ancestrales los que nos reúnen. Hay que verla por la lengua como elemento de un desarrollo distinto y por la lengua como un depositario de conocimientos que pueden ser útiles para salvar la humanidad de la crisis en la que estamos actualmente. Tengo mucho optimismo por el futuro del pueblo mapuche y por el futuro de nuestra lengua.